Eh, sí, la verdad que es un tema bastante preocupante, que pareciera que en San Juan se tiene que repetir y se repite, digamos, varias veces eh, durante el año, y, y es penoso porque están muriendo nuestro, nuestros jóvenes, eh, y obviamente es algo de lo cual habla de, de la gran falta de cultura aviar que, que no tenemos en la provincia, y bueno... Eh, Penoso, es penoso y triste así que nosotros de la asociación en su oportunidad eh, le entregamos al señor gobernador hermano un proyecto un plan integral de seguridad vial en la cual abarca todo esto justamente eh, abarca todos los dispositivos para poder eh, prevenir para poder eh, justamente que no hayan más, más fatalidades y bueno ahora que ahora falta implementarlo, así que bueno, eh, desde la asociación hemos tratado de, de, de, de llegar al gobierno, como dije en su oportunidad se lo hemos entregado en mano y bueno, desde nuestro lugar ahora estamos empezando con ciclo de charlas, los colegios justamente, porque son ellos los primeros que van a salir a manejar, para que eh, trabajen la conciencia real con charlas, ciclo de charlas que vamos a dar durante todo el año así que eh, bueno, es el aporte que nosotros de la asociación estamos... Estamos trabajando y justamente ahora, este mes, vamos a ser el mes de abril, eh, el 14 de abril, es el día de víctimas de siniestros reales con discapacidad. Así que todos los que han quedado con secuelas, si es fuera, miembros cortados, eh, amputados perdón, eh, y lamentablemente, eh, bueno, esta gente es la que necesita también ser escuchada y visibilizada, porque solamente es otra parte que no está dentro de las estadísticas. Guillermo, uno de los siniestros viales de este fin de semana, bueno, si bien no hay información oficial, pero se cree que, que sería el de un joven que había estado, bueno, eh, bebiendo bebidas alcohólicas, y en este contexto quería consultarle qué pasó con el proyecto de ley de alcohol cero, que parecía que iba a ser un hecho que se iba a tratar, y tengo entendido que todavía no se ha tratado. Mira, penosamente tengo que decir que hace este, eh, el caso de mi hijo fue hace ocho años, eh, cuando yo entro y formo la asociación y me, me reúno este año con todas las ONG, que son alrededor de 250, 260, pero no ONG en todo el país, hace 20 años que viene esta ley queriéndose interpretar, 20 años. Y nuestros legisladores, nuestros senadores parece que no, no están en, en su agenda. Y bueno, eh, más con un, con un consenso de un 80% de la sociedad que quería que saliera la ley. muy bien.